Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos una vez más a este ciclo Soberanía y Memoria. Hoy, eh, en esta segunda edición, tenemos un invitado más que especial, que es nuestro secretario de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur, el licenciado Daniel Filmos. Daniel, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo viene tratando la, la pandemia, el coronavirus? ¿Cómo...? Y nosotros, la verdad que trabajando mucho acá, la Cancillería tuvo, entre otras tareas fundamentales, la de repatriar miles y miles de argentinos que quedaron fuera del país en el momento de iniciarse la cuarentena. Y fue un trabajo enorme, está haciendo un trabajo enorme, que todos los días este, nos permite traer desde este, otros lugares, a los argentinos prácticamente por todo el mundo, y, y hubo que enfocar la Cancillería y hacer un esfuerzo grande para conseguir lugares donde hay aeropuertos cerrados, pero sí los cerrados donde no hay aerolíneas que quieran traer. Bueno, aerolíneas argentinas con un papel importantísimo, la fuerza aérea con fue un papel importantísimo, este, y logramos que la gran mayoría ya estén aquí en Argentina. Todavía nos quedan algunos, pero estamos trabajando 24 horas por día, prácticamente, pero, este, este colocando. Incluso hemos tenido tuvo que salvar la Cancillería por este, contagios, tenemos muchos consulados y embajadas nuestras con dificultades y ahora que hay que valorar, así como valoramos a los médicos, valoramos a todo el personal de la salud, a todos los que están jugándose por la pandemia, hay que valorar al cuerpo diplomático argentino que está afuera, en en países donde uno lee los diarios que están pasando cosas tremendas, pero que están poniendo la cara para que los argentinos y argentinas puedan volver. Bien, hoy el, el tema que nos convoca es el futuro de la soberanía, pero bueno, antes de poder hablar de presente y de futuro, siempre es necesario hablar o remitirnos un poco al pasado. ¿Cómo fue eh, en vos ese primer encuentro con esta idea de que existen unas islas que se llaman Malvinas, que pertenecen a la Argentina y sin embargo están siendo ocupadas por una potencia extranjera. ¿Cómo fue ese primer encuentro con, con las Islas Malvinas? Bueno, que le mande un abrazo enorme primero a Edgardo Esteban. ¿Cómo a no? Nuestro, a nuestro director. Un orgullo para nosotros que él, que él dirige el museo y este, la verdad que está haciendo una gestión enorme. Nos emociona incluso no solo ver la gestión sobre el Museo de Malvinas, sino también que ha puesto el museo a disposición de resolver el tema en el caso concreto de las protecciones que sí, están haciendo sí. para este, la pandemia, así que abrazo enorme, me imagino ver que lo estás viendo. Y después amigos, que me el espíritu, incluso de el del mundo, Marcelo Cohen, se anda ¿no? por ahí, si ya se conectó, que está pequísimo me mí, que iba a estar escuchándonos, una autoridad en el tema. Así que primero, saludar a todas y todos que ¿Cómo? nos están viendo por ahí. Y segundo, contarte que este, igual que los 40 Millones de argentinos en la escuela. ¿no? no se entera de que existen las islas porque las ve en el mapa de la escuela y porque la maestra nos dice que eh, esas islas fueron ocupadas este, por los británicos con intereses económicos hace muchísimo tiempo y es como la herencia natural de haber estudiado las invasiones inglesas y saber que el interés que había era un interés que no tenía nada que ver con la independencia, con la libertad, sino que tenía que ver principalmente con ocupar, como seguramente Uriel en la reunión del viernes pasado contó, ocupar un espacio que era vital y decisivo en aquel momento, fundamentalmente para el tema económico, la casa de ballenas y otros este, animales marítimos, y bueno, saber que eso es una señal de identidad, es una señal de identidad que llega, algunos lo llevan este, en el cuerpo, otros los ¿no? este, llevan en la mente, otros en los nombres de sus negocios, de las calcamonías en los autos, en los nombres de las plazas, de las ciudades, de, de los pueblos, y que todos los argentinos llevamos. Desde que, de la escuela, que nos marcó para siempre una vez, hace unos años estábamos dando una conferencia sobre este tema con, en París, en la Casa Argentina en París, con una española y la española eh, hablando de Gibraltar empezó diciendo la charla que si había una envidia que ella tenía, la, la envidia sobre Argentina, que 187 años después, sigue reclamando con el mismo ímpetu, con la misma fuerza, con la misma este, voluntad, que en el primer momento, ¿no? Es increíble, pero eso es la escuela, aparte yo me dedico al ¿no? tema claro. de la educación lo que hace la escuela es transmitir de una generación a otra, aquello que una sociedad dice que no se puede olvidar entonces, gracias a eso, hay que decirlo, en los 40, en los 50, por primera vez aparece en el currículum escolar como obligatorio, está en la ley de educación, la ley de educación que aprobamos en el año 2006, pone a las Malvinas como obligatorio en todos los niveles, a pesar de que los contenidos no son este, obligatorios, en este caso lo, lo consideramos que es un valor, no un contenido, y, y lo colocamos y este, la, este, la presencia de Malvinas en zamba ¿no? Claro he dado charlas por todos lados, hay dos, hay dos programas de samba dedicados a, a Malvinas, he dado charlas por todos lados en escuelas y he llevado siempre, ya no hace sé, falta hablar, porque vos ves este, el personaje de samba, enaugurando la soberanía como bandera, este, primera palabra, eso se lo debemos, entre otros, a Tristan Bauer, que tuvo esa Así que, volviendo a la pregunta, como todos y todas en la escuela, Bien, ahí nos llegó también un saludo de Marcelo Cohen, que ya está conectado y nos mandó un saludo. También nos están mandando saludos de Río Grande, Tierra del Fuego, de Rausan Chubut. Así que siempre la Patagonia eh, a flor de piel con la causa Malvinas. Eh, otra de las preguntas que teníamos así en, en el tintero es: bueno, 2 de abril, feriado nacional, eh, digamos claramente rememorando lo que sería el veterano de guerra y caído en Malvinas. Abril del 82 es de alguna manera como un punto bisagra y también sensible en nuestra historia. ¿Cómo, cómo viviste vos eh, ese momento y ese periodo de nuestra historia? Bueno, este, hay que situarse en ese momento. Es difícil ahora, pareciera ser como simple recuperar ¿eh? esa situación, pero es decir, a mí me encontró tres días después tres días, creo que fue hoy. no más. Eh, he estado con la CGT, yo en ese momento era docente del Sindicato del Seguro, trabajaba en Guinea, en la Dirección Nacional de Educación del Adulto, que era el único lugar donde podíamos hacer docencia, aquellos que estábamos productos por el régimen, y, este, y habíamos salido con el sindicato y con otros sindicatos a protestar contra el gobierno, y tres días después ocurrió esto, así que en el movimiento sindical yo militaba el movimiento sindical y militaba en, en los derechos humanos, generó una polémica muy fuerte. porque Los mismos genocidas, los mismos que este, habían este, torturado, matado, sacrificado casi la generación, este, nos ponían en, en la situación de mirar con, con voluntad, con simpatía, una acción que era claramente... Este, fue indicativa caso de nuestra soberanía con la cual, por supuesto, uno jamás el 2 de abril tenía idea de lo que iba a pasar después ¿no? yo recuerdo mucho más que el de abril, el primero de mayo ¿no? o sea que, yo vivía en aquel momento, creo que vivía solo y ¿sí? prendí la radio, o me desperté con la radio, una esas esas vieja que uno usaba para tener onda corta y poder escuchar entonces también qué pasaba escuchando radios extranjeras que dijeran que estaba pasando ahí en las islas y cuando uno escuchó que la primera batalla suponía que alguno de los chicos rectos iba a pelear y a morir por la soberanía, un dolor tremendo yo no podía parar de llorar de claro. es que yo era de yo era una generación un poquito mayor de los que estaban combatiendo como conflicto pero no podía haber tocado tranquilamente, sí. pero no de muchos que estaban ahí así que fue mucho dolor y es, hay que decirlo me acuerdo un, un, este, un periodista que se llamaba que un libro sobre Malvinas y que decía algo que después Cortázar dijo también ¿no? este, que, que terminaba el libro diciendo a, a, a los militares este, que las Malvinas son argentinas pero la Argentina también claro. ¿no? como diciendo aquellos que vendieron la soberanía en todo aquellos que complicaron el país para siempre, aquellos a su pueblo, aquellos que secuestraron y mataron, no estaban con una autoridad moral, no, como, como le dijo García Márquez también, para aquellos días, eh, una causa justa en manos. Bien, tenemos muchos saludos también de Quilmes, de Ushuaia, de Mendoza. Se han conectado muchos excombatientes, veteranos de guerra. Eh, nos manda un saludo también Mario Golpe. Eh, avanzando un, un poco en la historia, tenemos ya este periodo 2003-2015, donde te tocó ni más ni menos que ser primero ministro de Educación, luego diputado nacional, es decir, fuiste un gran protagonista. De, de esos momentos, ¿cómo podemos de alguna manera describirle a, a nuestra audiencia, sobre todo a, a aquellos quienes por ahí no lo tienen muy de cerca, ¿cómo fue el reclamo de Malvinas en esa época? ¿Cómo fue que se gestionó durante todo ese periodo nuestro reclamo de, de soberanía por las islas? Bueno, primero saludos, como ya le mandé a Marcelo, no sé si me logró escuchar. Sí, sí, sí, este, a Mario también, otro taco total en este, en este tema, Mario, un abrazo enorme, pero es bien interesante porque, pues no sé es que vamos a dar una anécdota, que el museo tiene testimonio de esa anécdota, pero este, no se conoce mucho, que es, este bueno, todos lo escuchamos a Néstor en el discurso inaugural, 2023 decir, que venimos de zona del sur, de la zona austral, de la zona malvinera, por eso vamos a iniciar nuestro reclamo de soberanía, lo dijo el primer día, pero lo interesante es que él va a una reunión en el 2003 mismo, creo que era, él va a una reunión este, de líderes progresistas en aquel momento en Londres, sí. este, estaba Tony Blair, laborista como primer ministro y este, no era una reunión de Estado era de líderes así que pero, pero informal. y recuerdo, ya Néstor le decía todo el tiempo en el momento que le dé la mano a Tony nivel y lo, lo, lo, lo saludes no le mencioné la causa de no le mencioné la de porque era un era anfitrión mientras iba a charlar en momentos en reuniones de, de Estado que no eran, no sé qué y, él, y la verdad que lo veo este, Néstor decía, sí, sí, lo tengo en cuenta lo tengo en cuenta y viene, eh, viene caminando el turno jardín El doctor camión y se encuentra, le da la mano y Néstor dice, no lo puedo saludar sin Nosotros tenemos un reclamo sobre la islas Malvinas. Pero nunca, y digo que está la tapa de página 12 en el Museo de Malvinas. en Néstor diciéndole esto a doctor. Bueno, esa fue la estrategia y la mirada fue este, plantear, como dice nuestra constitución, un reclamo irrenunciable y plantearlo forma que la democracia argentina se ha planteado que por la democracia sí. entonces este, claramente toda reunión internacional en toda reunión este, de un organismo este, multilateral Argentina ha planteado el tema y tengo el honor y el orgullo que, de haber llevado adelante como presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado por primero haberlo incluido en la ley y haberlo incluido Contenidos escolares, haber trabajado mucho, esto por haber sido presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que planteó este tema como un tema central, e inclusive cuando tuvimos aquella, como mi pose, la táctica este, la, la con misiles que hizo Reino Unido, violando totalmente todos los acuerdos allí en el sur, y haber convocado en Ushuaia, abrazo grande a nuestros amigos del Terra del Fuego, haber convocado en Ushuaia a la Comisión de relaciones Exterior del Senado, la comisión Mocarcona y diputados también, y haber hecho una, una, este, una declaración que se llamó declaración de Ushuaia, donde sin distinciones políticas de ningún tipo, todos los partidos, todos los bloques acordaron generosamente una declaración de 10 puntos, que es bien interesante porque este, ocurrió en un momento de mucha tensión acá en la ciudad de Buenos Aires, se más o menos paralelo para que tengan una idea de los accidentes de 11, de 11, y eh, muchos no querían que esto significara una, un apoyo al gobierno, entonces cuando llegamos al borrador de declaración, este, algunos dirigentes dijeron, no, no, nos vamos a acordar la de declaración de, de, del gobierno, entonces pues, la actitud fue, se hacía en la oficina romper esa declaración, darle decir firmar la, necesito leer la declaración que ustedes hagan hagan ustedes en la oposición una declaración y nosotros la vamos a firmar porque sobre este tema ningún argentino puede tener ninguna duda y bueno ahí empezamos a hablar y al final se recuperó la declaración así que este yo te sumo ¿sí más, pues? si si me permitís eh, digamos porque también tiene que ver con una discusión interna de nuestro, nuestro país, cuestión cultural, siempre se habla de la grieta, de que estamos divididos, y de cómo Malvinas eh, nos lleva como desafío a, a tenerlo por ahí lo que preguntaba Martín Fierro, la, la, la unión verdadera, ¿no? Yo ahí sumo una breve anécdota a lo que contabas recién, que cuando fue la desclasificación del informe en el año 2012, yo me acuerdo que cuando la, la actual vicepresidenta, pero que en su momento era presidenta, hizo la presentación, me acuerdo que asistió toda la, la oposición eh, a ese acto y para mí era una imagen, digamos, eh, muy interesante ver cómo en un acto relacionado con Malvinas estaba eh, Zafaroni, que en su momento era todavía ministro de corte, al lado de Francisco de Narváez, próximo a Patricia Bullrich, próximo a madres, abuelas, dirigentes sindicales, es como... ¿Cómo en ese momento de sentir digamos, de que Malvinas, en tanto discusión nacional, había una necesidad de unidad más allá de, de los partidos? Digo, perdón, lo sumaba como... como no, no, no, es, es tal cual como decís vos, aunque hay que decirlo también. Este, nosotros, este, incluso, también uno tiene el orgullo de que después de que Perón quede en los 40, la, la dirección de Malvinas Antártida... Este, crea Instituto, el, el, el, el, el, digo que mira el tema del sur y, y como un tema estratégico para el futuro argentino, este, Cristina crea la Secretaría de Malvinas y me llama para, para hacerme cargo, lo cual implica darle una, una, una, una, una, una Secretaría de Estado y eh, colocarlo en la actividad que tiene para la Argentina, mismo, lo ahora sí que es un probablemente, pero que. Este, me llena de satisfacción poder trabajar en esa dirección. Ahora hay que decir también que no han que hay ciertos sectores que aún ese tema que es tan caro y que está en la Constitución Nacional, en la cláusula de transitoria primera constitución nacional, tratan de oradar ¿no? y tratan sí. de poner en debate. Hace poco hemos leído un artículo, muchos de nosotros, con cierta indignación, que, el, que el nombre es Malvinas, salió en el Clarín un artículo firmado que decía Clarín eh, no lo decía Clarín, decía el artículo que salió en Clarín, decía Malvinas no las querramos tanto claro. donde atacaba los sustentos básicos de nos reclamos con la mirada colonial que realmente con la mirada colonial y hay sectores que realmente el propio Macri en un momento planteó este, ¿para qué queremos Malvinas si cuestan caro? ¿no? lo dijo Balsa claro. No estamos inventando. También un sí. artículo de Clarín de Balsa este, planteó este tema y, y Balsa lo, después lo, lo dijo. Y varios le dijeron: Bueno, pero no es que todos los argentinos quieren Malvinas. Y el presidente claro. dijo: Para qué. Bueno, en ese. Contexto, Porque decía que era un déficit. Cuando en realidad todo lo contrario. Si uno no analiza económicamente, eh, Malvinas y el Atlántico. Vemos, Miren la pesca de Clarín. ¿no? Claro. claramente es el espacio que tiene mayor riqueza, pero también, como lo ha planteado seguramente en la presentación de la semana pasada, este, Uriel, seguramente esto este, la riqueza es una parte, pero también está el interés sobre la Antártida, que también claro. estamos hablando de riqueza y una cuestión estratégica, estamos hablando de una base militar, nada menos que en el lugar el único lugar natural de con función de los dos socios, uh -huh. así que imaginemos la importancia estratégica que tiene, y dicho eso de, de paso, no estarían ahí los en la importancia estratégica. que sostuvieron todas las colonias de la República. No, la claro. Tienen estas colonias porque tiene, a pesar de que tiene un costo enorme, porque la, la base militar que es proporcionada para la región este, es, es importantísima y no tiene, no nos creamos que tiene una mirada defensiva únicamente, no, es realmente violatoria de, de todos los acuerdos que tienen que ver con la zona de paz del Atlántico Sur. Este, ese es el estrés. hay una inconsciencia vos salís a la cancha, en cualquier lugar, Ves las banderas de, la, de cualquier club con Malvinas, no ves en los cánticos, lo no ves en el sentimiento lo no ves tatuado. Está en el corazón de Mira, aún pone este trabajo que hace el... que olvidemos esta este reclamo histórico. ¿no? Vos eh, mencionaste en este momento la cuestión del de multilateralismo. ¿Cómo fue durante ese periodo 2003-2015? Eh, y de paso, para explicarle a la gente, ¿cuál es la importancia en relación a la causa de las divinas, la integración regional latinoamericana? Bueno, entre el, el, el 2003 y el 2015, América Latina cambió la política en su conjunto con un, un número importante de países, tuvieron líderes progresistas, amadores, y a la tradicional, es que decir que, solamente el bien lo contó, pero desde la década de la, que la, la, la Revolución de, de Naciones de América toma por primera vez el tema de madrinas, y toma el tema colonial, y en la reunión de primero de Bogotá, y después en la de Cuba, se plantea por primera vez, lo hace... El canciller, Bramulli, el canciller de Bramulia, era socialista, pero el canciller de, de Perón plantea este tema, este, América Latina tiene una posición de apoyo. Entre el 2013 y el 2015 surge una nueva institucionalidad que no existía. La UNASUR es de esta época y la CELAC es de esta época. Es decir, que tanto la UNASUR como la CELAC tuvieron posiciones muy firmes a las tradicionales de la OEA al Mercosur. Bueno, la del ALBA, el Pacto Andino, la del la Aladi, que ya habían tomado oposición, el PAN Latino, el PAN Sur, habían tomado oposición a estas nuevas instituciones, le dan fuerza. Pero Argentina, en esa época, logró cosas que hasta el momento no, no, no estaban. Entre el 2013 y el 2015 logramos que el, el, este, la cumbre de países africanos y latinoamericanos, la cumbre de los países árabes y latinoamericanos también plantear este tema, y logramos que el G77 más China, son 133 países, tuvieron una declaración enorme, una declaración del G77 más China, una declaración que no solo plantea sobre las islas, sino sobre los recursos naturales, el derecho que de la Argentina el de, asiste sobre los recursos naturales, así que fue un momento de, de expansión del de trabajo diplomático, que desgraciadamente después bajó la tensión durante los cuatro años, pero fue un momento de expansión del trabajo diplomático de nuestro país y, este, y tuvo réditos enormes. Donde realmente queda de nuevo la política colonialista que estaba llevando Reino Unido y que el camino de Reino Unido no es otro que el de negociar bilateralmente aparte de las resoluciones de Naciones Unidas que son las que nos dan el camino que tenemos que recorrer para lograr... Este, de la soberanía. Claro, digo, porque hay como una especie, de cuando uno a veces ve las redes sociales de, de que critican, bueno, la UNASUR, ¿para qué sirve? El Parla Sur? para qué servía, eh, por eso tenemos por ahí una necesidad, al menos de este ciclo y también desde el museo, de tratar de difundir que cuando hablamos de la cuestión Malvinas, eh, la integración continental es una variable fundamental para por lo menos eh, discutir, digamos, en una me mejor condición posición internacional, la soberanía con y ni hablar si además desde la Unión Continental podemos proyectar adhesiones que antes eh, no teníamos, como bien mencionabas la de la Unión Africana o mismo eh, Rusia y China en su momento 2014-2015 ¿Cómo fue dentro de todo ese proceso? Una Yo no sé si Uriel si llegó a comentar la semana pasada el caso de Chagos no. particular a eso te lo quería, te te lo quería preguntar. Que eso, no, me parece interesante porque me dice para qué sirve esto, para qué sirve? bueno. Este, está claro que hay cinco países en el mundo que tienen, por eh, estar en el Consejo de Seguridad, capacidad de veto en ese consejo, que es el que tiene las sanciones vinculantes. Este, entonces uno dice, no, puede ser, no se puede aplicarle sanciones al Reino Unido, porque no cumpla con la resolución de la asamblea de negociar con Argentina ahora bien en un caso porque el no siempre tiene el argumento de la autodeterminación uh -huh. yo voy a ser muy sintético en contar el con caso pero fabuloso ¿no? la verdad es que es increíble bueno hace unos 55 años más o menos Mauricio decide, cuando le da la independencia a Mauricio decide quedarse con una parte de la Mauricio que es el archipiélago de Chávez ¿Para qué? Para alquilarle una de las islas el archipiélago de Chagos, que es la isla de Diego García, a Estados Unidos. ¿Para qué? Para hacer una base militar. Para que haya una base militar en el, en el Océano Índico. Pero como cuando vos alquilas un departamento, Estados Unidos le dice más o menos, bueno, pero lo quiero, pero deshabitado, no me Entonces ahí vivían cerca de 2.000 chagosianos y los echan. Hace poco salió una declaración de Guardian, en el diario británico, del primer ministro británico diciendo que son matando las mascotas no sé que se vayan no tendríamos que haber matado con gas a las mascotas no sí. así que imaginemos lo que hizo los desalojaron los mandaron ahí la Mauricio los mandaron ahí las Seychelles a varios buenos estaban por ahí voy a ser muy breve le inician unido unidos por esto hay juicio en la Unión Europea en Londres lo que pasan los 50 años y tiene que devolverlas. Sí -sí? claro. Entonces, le escribe el le escribe el representante británico en el, en el Índico a los norteamericanos. no devuelvan, no porque si no lo devuelven, se la tenemos que los chagosianos, porque están ganando todos los juicios. Este, quédense ahí, por favor, dice, ese, busquemos algo que hacer ahí. Él dice, bueno, pero que me dice, bueno, hagamos una, un reservorio natural. claro y dice, bueno, pues, los chagosianos no. Y si no, dice, no dice, le termina diciendo, el lobby de, de los ambientalistas va a ser más fuerte que el lobby de los chagosianos. Increíble. Y bueno, el hecho es que este, Estados Unidos no lo devuelve eh, y este, lo lleva a la Nación me está escuchando Marcelo Cohen, así que podría hablar mucho más él que yo de esto. A la Corte General de Justicia y la Corte General de Justicia le da la razón a doctor rociano. Vuelve el tema a Naciones Unidas y la Asamblea General de Naciones Unidas decide este, con seis votos en contra, nomás. Es interesante ver incluso, lo, porque entre primera decisión de la Asamblea General de Naciones Unidas, la segunda, <risa> solamente seis votos. A favor Reino Unido. Uno de uno solo uno de esos seis votos en el segundo, hay que tenerlo en cuenta que es el de Hungría. Claro. Pero, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Le da seis meses a Reino Unido para devolver la seis meses, de Chavo. seis meses, terminó en diciembre. No. no es decir, la autodeterminación, las chavos son las que, que viven ahí, este, Reino Unido en todas las votaciones del mundo vota contra la autodeterminación. Sí. el único lugar, hecho sea de paso, el paso al gobernador, que, el mejor dicho, el representante en el Índico, que contestó esto y que termina tratando a los ciudadanos, este como sirvientes, prácticamente, sí. usaron la palabra para, para referirse a eso, Robinson Crusoe, sí. Este es nombrado como premio por haber hecho eso gobernador en la no. No, que, que todo cierra, digamos. Claro. No hay una preocupación por la autodeterminación, que en última instancia es la Constitución Argentina y la Resolución de Naciones Unidas, las que dice que nosotros vamos a respetar, la tabla de los intereses de los isleños, de buena duda. no son los, este, lo, lo, los británicos los que lo van a hacer. Claro, que cuando uno analiza eh, en, en este amor que uno tiene por la causa malvina, suena también a leer diarios eh, británicos o de las islas saber qué es lo que dicen ellos a saber qué es lo que opinan y siempre que hablan de nosotros los, los famosos archis como nos, nos adjetivan siempre escriben casi como una especie de como si fuéramos los argentinos como unos románticos que, que están obsesionados con esta idea digamos que las Malvinas son argentinas pero siempre nos describen en los medios británicos nosotros casi como si fuéramos unos excéntricos anacrónicos, cuando en realidad, por lo que estás describiendo, la cuestión del colonialismo no es un problema del siglo XIX del siglo XX, sino que también es un problema de, del siglo XXI, como lo acabas de escribir, porque estos fallos, eh, según tengo entendido de la Corte Internacional, son muy recientes. Exactamente. Exacto. Y estas resoluciones de Naciones Unidas son duras. Quedan 17 casos coloniales en el mundo, de los 10 son británicos. Claro. Y son sonil. Cuando, ¿no? este, cuando vos mirás el, el, el Atlántico Sur, se sí, ¿Sí vamos a poner un poco más de luz porque este, eh, cuando vos mirás el Atlántico Sur, vas a ver, hay una corona de islas que son todas y que manejan sin lugar a duda la, la, este... geopolíticamente. Otra pregunta: ¿desde dónde se a Dilma Russo. ¿Te acordás que Petrobras y Dilma Russo son una espiada? Hace tal punto que este, Dilma no ha consumido justamente, se con Obama, con Obama en protesta por este espionaje este y fue en el discurso y en la de las Naciones Unidas que siempre hace, lo denuncia públicamente Dilma. ¿Desde dónde se desde, desde la isla de Asunción, que es una isla británica, que controlan totalmente este, el de Que de dicho país. sea de paso, esa isla cuando analizamos eh, la guerra del año 82, la Isla Ascensión fue fundamental en cuanto a la asistencia militar del bando británico, es decir cuando fue el conflicto del año 82 no es que solamente eh, jugó digamos el archipiélago de Malvinas sino que lo que ayudó a, a los ataques eh, británicos fue esa famosa Isla Ascensión que además cuenta con una base de Estados Unidos que fue fundamental para que las tropas eh, británicas pudieran llegar desde 12.000 kilómetros de distancia desde el Reino Unido hacia eh, las Islas Malvinas, siendo una escala en, en ascensión. Bien, eh, y contanos cómo fue... Eh, sos eh, secretario de Malvinas Antía e Islas del Atlántico Sur, pero hace un par de años fuiste secretario de Asuntos Relativos. A las Islas Malvinas. ¿Cómo fue ese proceso de que mencionaste hace un ratito de la creación de la Secretaría y de elevarle el rango, el estatus a la cuestión de Malvinas dentro del Ministerio de Relaciones Exteriores? Bueno, la del museo también, digamos. Sure. Digamos, cuando uno piensa en el tema de Malvinas, realmente la etapa del 2003 al 2015 es prolífica en cuanto a las acciones argentinas la ciudad, pero también en esta cuestión intergeneracional de transmitir eh, la historia y transmitir la presencia de Malvinas en la cultura, en la vida en, este, en el corazón de las argentinas en aquel momento lo que plantea Cristina es plantearle eh, a, a la Cancillería qué tipo de relevancia tenía que tener de Malvinas, que la política exterior de Argentina como la de Alberto lo planteó también el primero de marzo pero también el 10 de diciembre el 10 de diciembre planteó, creo que nunca un presidente le dijo un tan grande al tema de Malvinas y planteó los temas estratégicos la, yo creo que lo, lo complementario que hay ahora que no es menor para quienes me están es que plantea la secretaría mucho más eh, amplia Antártida y el Atlántico Sur. Vamos a decir, esta semana pasa, que nos plantean cuáles. parece que sea, eh, que plantea Alberto tres proyectos de ley, fíjense, ¿sí? son los proyectos de ley que planteó el 1 de marzo. Uno, la creación del Consejo Nacional de Malvinas uh -huh. para que sea política de Estado uh -huh. y no de un gobierno. Está claro, si vamos y volvemos con la política, no tenemos ninguna posibilidad. No, no, tenemos ninguna posibilidad, si los países que nos apoyan piensan que después va a venir un gobierno y quizás no va a ser este reclamo, no tenemos ninguna posibilidad de que nos creemos una política de Estado y una política de mediano y largo plazo, entonces crea el Consejo con la participación de todas las fuerzas políticas, con la participación de académicos y de juristas, y con la participación de la isla del Tierra del Tiempo, y con la participación de digo, la provincia de Tierra del Fuego y con la participación de los excombatientes. Y esto va a ser una después, uh -huh. cuando se definen las Porque no solo hay que tener la Constitución, después cuáles son las estrategias y los caminos. Si coincidimos con las estrategias y los caminos, si no hay peligro que en cuatro años se vaya para otro lado, porque estamos en mejores condiciones de que haya crea este, política de Estado y una mirada hacia el futuro. El segundo tema que plantea que está por que pasó esta semana con, con la pesca y con este, la... Este, el, el... De, de las riquezas de Argentina es eh, la ampliación de la plataforma territorial. Un buen ejemplo de política de Estado es lo que ha hecho Copla que es la Comisión para la Plataforma Territorial de Argentina, que lo que ha pesado y ha transcurrido distintos gobiernos, una, una ley de la época de la Rúa y ha continuado hasta hoy, donde Argentina amplía su plataforma territorial. Es decir, la plataforma territorial tiene que ver con que de tenemos dos millas, doscientas millas donde somos dueños de la tierra, ¿no? del subsuelo uh -huh. y de la tierra de agua, pero a partir de las 200 millas seguimos siendo dueños, seguimos siendo dueños de, de todo lo que hace el suelo uh -huh. al fondo marino. Entonces, si hay, si, hay, si hay minerales, si hay pesca de arrastre, eso es nuestro y se lleva hasta 350 más leyes. Y esto es lo que Argentina planteó y Naciones Unidas le ha dado la razón, en el, caso, en el caso particular de Malvinas, porque en ese caso Naciones Unidas bien valando uh -huh. eh, la posición argentina de que hay un problema de soberanía, no se define, no dirime, ni para uno ni para el otro. Uh -huh. Y este, la segunda ley es la nueva política. Claro. Es decir, que con lo que vamos a plantear, Argentina es dos veces más grande que en la Tierra, que es la calentina uh -huh. continental. tenemos y, y eso... las riquezas que hay ahí el tema es cambiar la ley de pesca porque como también en el año 2013 la ley de hidrocarburos ser, claro. este, en, la, en el Senado en, la, en el cambio de la ley este, esa ley de hidrocarburos nos permitió forma el delito penal la exploración explotación hidro, de hidrocarburos en la zona del mar argentino incluye también pues, la zona de Malvinas y ahora mejorar y aumentar la pena, las penas, las muertes la pesca uh -huh. y por eso digo que es tan importante que en pesqueros teníamos en la milla 201 que entraron a mar argentina, ¿no? los que entraron pesqueros portuguesos los que los no fueron perseguidos dos fueron apresados uno logró liberarse y realmente es la forma de mostrar que nosotros tenemos soberanía sobre esos espacios y que cuidamos esa riqueza tenemos poca legitimidad de pedir la soberanía sobre las islas malvinas si no cuidamos lo que o sea, nuestro. Por eso, esta idea de crear misma secretaría con el tema Antártico, que nosotros claro. también reclamamos soberanía, con el tema del Atlántico Sur y Malvinas, eh, es un todo integrado. Eso, eso que vos mencionabas de Malvinas como, como política de Estado me, me retrotrae a, también a la lista reciente. Yo me acuerdo, año 2015, eh, salió una nota en el diario de Telegraph, que fue revelado por Trump, donde un enviado de, del partido que, bueno, después ganó las elecciones, se había filtrado esa información que le habían prometido a funcionarios británicos que en caso de que ganaran las elecciones iban a discutir Malvinas sin cartera. Cuando en la jerga diplomática la frase sin cartera significaba ir atrás con eh, todo el avance que se hizo en relación a la Secretaría de Asuntos Relativos de Malvinas. Año diciembre... No casualmente, después de esta nota que se filtra en junio, por decreto eh, se termina disolviendo esa secretaría. ¿Cómo, ¿Cómo sentiste, cómo viviste y, digamos, ese proceso de, de sacar a la secretaría de, de Malvinas de la Cancillería? ¿Y qué diagnóstico haces respecto de esos cuatro años que pasó en torno a la, a la acción Malvinas? Bueno, primero, una opción muy general, cuando vos. La, la de la degradación de, de años después este, nos quedamos sin Ministerio de Salud. Claro, nos quedamos sin Ministerio de Cultura de también, eso como museo Desde nos afectó. Eh, nos quedamos sin Ministerio de Ciencia y Tecnología, sí. si vos me querés decir qué te interesa y que no, bueno, qué claro. preocupación tenemos respecto al Estado. En el caso particular de Malvinas, la primera ausencia fue del primer ministro. De Macri, no menciona claro. la palabra Malvinas como que le hubo en no, no hubo un presidente de la democracia que cuando se viera eh, dejara de mencionar el de Malvinas como central para la política. O sea, ahí en las cuales son tus políticas. Claro. Macri no toma el tema Malvinas como tema central en el primer discurso. Eso fue indicativo de lo que iba a suceder. Eh, lo que lo no se puede bajar, el reclamo sobre Malvinas. Aquel, no, de Macri lo bajó. No, no, no. Sí. pareció porque está en la Constitución claro. no depende de un gobierno es una cuestión que decidimos todos los argentinos en Argentina, entonces lo que hizo fue bajar, como señalaba la tensión, bajar la preocupación, bajar la prioridad el interés, ya, claro. si uno quiere buscar un resultado de eso sin lugar a dudas fue el, el acuerdo que hicieron este, que se denominó creo que eh, no me acuerdo por qué nombre le, le, le, conjunto, comunicado conjunto, exactamente y, y, y, claramente Argentina este, deja de lado la, la, la, la soberanía sobre los recursos, porque para nosotros es tan importante la soberanía territorial como la soberanía sobre los recursos que están allí así que me parece que lo que hubo fue eso si eh, uno mira las declaraciones si hubo acciones en muchos organismos pero si uno va a mirar por ejemplo del que se va te... a ver que ya de la propuesta argentina de, de la elección, la cual ya sí, sí. vergüenza, Argentina baja, ellos mismos baja claro. y saca temas de, de la elección que habíamos logrado que 130 países nacional del mundo eh, nos acompañen. ¿no? Así que este por suerte no, normalmente la gente del gobierno de Alberto y de que no hay una agenda donde vuelve a estar en un Claro, pero también la, la importancia de que esta centralidad permanezca en el tiempo, digamos porque a veces, por ahí no se difunde mucho en los medios, pero cuando hablamos de política internacional, es muy, muy eh, impulsar el reclamo de la si la, la conducta de Estado termina pendulando en algo tan sensible y tan safe, una la discusión sobre discusión sobre un territorio usurpado. Eso lo... Cuando vos tenés, por ejemplo, la solidaridad de los países del marcos y la solidaridad se expresa en cuestiones concretas y después no, no, esté, no acompañás esas cuestiones concretas ¿no? porque hay un gobierno que se preocupa entonces es muy difícil este, recuperar y decirle, no, mira, no es, de Estado, no es cuestión de Estado. Por eso el consejo que están planteando de la ley para crear parece que Está en el meollo central de las preguntas que hoy tenemos que tener hacia el gestión de Estado que lo los calendarios. Claro, y nosotros, eh, por ahí desde el museo, difundir, digamos, lo, lo más que podamos eh, la cuestión de Malvinas, nuestros argumentos sobre que justamente haya, haya un anclaje popular y social respecto de Malvinas como, como política de Estado. Ahí de alguna manera el Ministerio de Relaciones Exteriores. El Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Defensa, una especie de equipo en relación y a la defensa de, de nuestra soberanía. Bien. Hace pocos días con el Ministerio de Cultura y con el Ministerio de Cultura, y este. Obviamente eh, va a ser con la participación del Museo, es el nuevo mapa de la Argentina, ¿no? El mapa que ya incorpora este, y que. Porque se lo hizo, que ya incorpora todos estos eh, espacios marítimos que de los cuales hablaba anteriormente a partir de la ampliación de la plataforma continental. ¿no? Uh -huh. Bien, y ahora tenemos, me eh, quedaron dos ahí en el tintero. Vos habías mencionado el Brexit, ¿no? ¿Cómo, cómo querés que el Brexit, en tanto fenómeno político, que es eh, la el Reino Unido, de la Unión Europea, ¿qué impacto puede tener a la hora de discutir Malvinas o cómo la Argentina se puede posicionar frente a ese hecho histórico, por decirlo de manera? Bueno, este, quizás el mejor ejemplo es el que acabo de dar respecto de Chago. Claro. No, yo creo que va a debilitar mucho el compromiso de los países europeos de apoyar. Los de ultramar, uh -huh. este, y me parece que en ese sentido, como fue el voto, uh -huh. ¿No? pues tenemos claramente el apoyo este, de los países, de todos los países europeos, siempre estuvieron oscilantes, eh, salvo España, Irlanda, este, uh -huh. este, y unos países más, hubo muchos países que estuvieron ahí. Yo creo que esto les quita el compromiso de, este, de apoyar al Reino Unido a tal punto que, entonces, digamos, yo hay un tiempo de, de propuesta, pero la, la propuesta de la Unión Europea al Reino Unido respecto del de, eh, acuerdo de libre comercio después del Brexit no de Malvinar la pesca y esa pesca en buena medida para la Unión Europea claro. importada Pero, por España principalmente fue una donde Argentina como parte del de Mercosur tiene un acuerdo de libre comercio este la Unión Europea porque estamos en ese No lo tenga para Malvina respecto a la Unión Europea y le convenga mucho más a los isleños. Este, a través de América Latina y del, marco del comercio. Digo, esto puede dar lugar, y si no solo a la cuestión internacional en la que se algunos organismos multilaterales, de, de sino en la cuestión económica concreta, puede, o no. no. No hay que tener un optimismo ingenuo respecto al futuro. Desde el principio, lo que está claro y es que uno ve cotidianamente el trabajo y lo que estamos haciendo, es que ese compromiso, y lo hemos hablado con varios de los países europeos, ese compromiso comienza a diluirse uh -huh. y este, mejora las condiciones de la Argentina para tener el acompañamiento de los países de Acá los comentarios, eh, Patricia nos pregunta respecto del, del famoso que Esa rama del año pasado, no sé si, si lo explica, cuáles son sus características, de qué se trata, por qué hubo algún pequeño revuelo el año pasado en medio respecto de, de, de ese vuelo. Que esto fue el 20 de noviembre de 2019. Ese. De ese ah, se no, está hablando durante el, del. del este. Del, del comunicado conjunto, claro, que abrió que la estaba en ejecución hasta el momento en que la pandemia, las, las cosas, le agregó el vuelo a San Pablo por la, a las islas uh -huh. y, y bueno, los resultados de que ya, ya, del de lo que hablaba de comunicado conjunto varios pero dos principales la comunicación científica claro. de investigación y este, este bueno. los dos tenían momentos de revisión el momento de revisión, uh -huh. momento de, revisión de, lo de lo de Pesca era el 20 de enero nosotros este, tomamos el centro para suspender las reuniones que se estaban para estudiar si efectivamente nos beneficiaban o no uh -huh. y realizado y en el va a pasar exactamente lo mismo en el momento de revisión este, efectivamente cuál es la posición argentina al respecto siempre defendiendo como mucho fundamental nuestra soberanía nos mandan saludos desde la base científica de la Antártida así que estamos un abrazo enorme porque esa base es desde acá bien. hay dos bases científicas la Brown que durante la etapa de la campaña y Carlini que están ahora, y nosotros eh, valoramos enormemente. Ustedes saben que, a todos los que están escuchando, la medida que se toma en esta región respecto del coronavirus y la pandemia es en la Antártida, y la tomamos nosotros sobre el primer país en de eso. Me parecía que eso me iba a, a un protocolo de la Antártida, cuando entonces decían, ¿pero para qué es? Si enviamos un protocolo de que permitió pasar la campaña sin tener y este, justamente hoy estamos con el Comando Antártico discutiendo porque está saliendo eh, el vuelo a mar dentro de unos días y estamos discutiendo nuevamente el protocolo para... Este, así que un abrazo enorme a los investigadores, imagínense de estar ahí en esta este, el enorme aporte, hace muy pocos días salió la revista científica del mundo, Bencher, una investigación argentina este, sueca, argentino que han hecho nuestros investigadores del Ártico argentino, que nos llenó de orgullo porque este, bueno, plantea hipótesis un poco alejadas en el tiempo, 60 millones de años atrás, este, sobre <risa> qué era la la, la, la, la, la y me descubriendo justamente que Allí. Así que, el abrazo para nuestros colegas y, les, para, para, para, y otros que están allí. En Bien, la última pregunta para, para ir cerrando: ¿Cómo ves el futuro de la soberanía? ¿Cómo, cómo percibís, cómo intuís que va a ser el futuro eh, de nuestro país en relación a la discusión de soberanía por las Estamos discutiendo es cuándo, eh, no me cabe, no tengo ninguna duda, siguiendo la historia de la humanidad que es la historia de descolonización. Hace 100 años la conversión, ¿sí? conversión mundo donde más de la mitad de los habitantes no a la gente porque los gobernantes eran elegidos por la reina o el rey de Inglaterra. Las colonias, las colonias del mundo eran más de la mitad de los habitantes. Este, era un mundo este, que justamente por eso crea la Comisión de descolonización Naciones Unidas, este, este, este, que realmente dio luchas enormes para seronizando y quedaron pequeños vestigios de ese mundo colonial. El mundo colonial, eh, la desigualdad de naciones permite que siga existiendo. Sobre la desigualdad, yo hablaba del tema de la capacidad que tienen los países con derecho a veto en el Comité de Seguridad de Naciones Unidas, pero la desigualdad este, es enorme, ya no solo por la riqueza, ya no solo por el armamento, sino fundamentalmente por el conocimiento. ¿no? La desigualdad de aquellos que manejan este, la ciencia y la tecnología, y la tecnología de información y el resto, es enorme y, este, y nosotros en el camino de aquellos países que su autonomía, por su soberanía y también en el caso nuestro, la, sociedad, la soberanía. Yo creo que yo tenemos un capital, que es el, el que hablaba al principio, un capital nuestro, y la mente de los argentinos y de las que nunca se van a dejar convencer que esas islas este, no fueron usurpadas. ¿no? ¿Qué año estamos? Si eso se ha subido la 200 años de que se levantó por primera la bandera argentina ahí. Llegó la bandera por las provincias de la Río de la Plata y también estaban depredando los recursos naturales que había y para que nosotros tomemos posición o antes hubo cuantos gobernadores españoles, yo he una anécdota aquí. Cuando yo estaba en, eh, en, en Bolivia, saben que Bolivia fue el primer país latinoamericano del año de del de 1983, Bolivia le mandó una carta diciendo: A pesar de que ustedes, los, los, los de las Provincias Unidas, no nos apoyaron en el Congreso de Panamá y no quisimos una a pesar de eso, no más o menos que nosotros consideramos la causa Malvinas una causa regional. Dice, ustedes son las víctimas, pero todos los latinoamericanos nos sentimos golpeados por eso. Bueno, me lleva este después de una entrevista que yo hice justamente para hacer el en Puebla, este, de televisión pública que hice con él me lleva a a la plaza y en la plaza principal de La Paz y en la alcaldía de, de La Paz, entonces, los que lo habrán visto, este, uno con el, el, el texto de lo que fue el dictamen, el juicio que le hacen a Murillo, que se había levantado contra el imperio que se había levantado por la mesa eh, de nuestros países y que había estado. Y dice que aquellos, aunque ellos por supuesto no lo justifican, mandan a, la, a, la, a, a muchos de los que estaban ahí, a los que apoyaron dicen que gente van a ser este, subidos a un burro van a de espaldas van a ir van a una versión que en cada esquina de esa plaza y de esa le sí. cabe duda de que España tenía posición y que nosotros veamos yo cuando veo eso estamos discutiendo cuando uno sí. lee a San sí, ¿Sí? que le... Le, le, le escribe al congreso de al no le escribe a la del de, de, de, de... a Buenos Aires que no le mandan que no le, que no le manda este soldado me mandan soldados mándenme los que están ahí en María sí. ¿No? ¿Sí? a quién leotíamos cuando la, la asamblea cuando la, la, la, la, la función de mayo encientos diez agarle el sueldo los que estaban ahí sí sí nos, sí aquí de leo pues, le cabe duda que nosotros estamos ejerciendo es una cuestión clara que uno puede pensar que porque pasó el tiempo y ya no es más. ¿no? Es un mensaje total, totalmente optimista. Estamos discutiendo cuándo. ¿Qué? Los derechos avanzan en los derechos humanos en, toda la, en todo el mundo. Uno pregunta cuándo va a pasar. ¿Qué? Sabe, pero que sabe que es la humanidad. El camino de la humanidad es terminar el realismo. Malvinas que volver, como diría para en el mar de la vida, dentro este, del este, de este territorio. Y no es un tema de riqueza. No. no, no estamos hablando de riqueza. Si fueran una piedra en el medio del océano y que fueron usurpadas, fueron... Los las argentinas, las ciudadanas, son y más. ¿no? nosotros este, eh, que le dieron la vida. Sobre Tengo un compromiso también con ellos. Y tenemos un compromiso que lo vamos a seguir. Así que con un mensaje de optimismo. nos toca a nosotros, a los que proceden, que a hacer el museo, a mí, acá a la secretaria, a nuestro Canciller, a nuestro Presidente, a nuestro Vicepresidente, acá, este, tratar de que eso sea cuanto antes. Me quedo con, con esa conclusión. La la relación es inevitable, el tema es cuándo. Bien, trabajo con ustedes, el que hace Eduardo ahí por darle fuerza al museo y para que esto esté presente. De todos los argentinos y argentinas, es enorme y es para felicitar. Así que, para todos los que nos pudieron seguir, seguimos trabajando, contamos con el apoyo de todos y todas que rápidamente pase esta pandemia y que nos permita con un abrazo con un compromiso enorme de seguir luchando por la silla. Bueno, eh, muchas gracias por tu participación, eh, nos encanta que nos explicaste y nos contaste. Así que nada. Nos estaremos reencontrando en esta disputa de los intereses de nuestro país, que siempre nos va a mantener unidos hacia un destino. Muchas gracias. Bien, eh, acabamos de escuchar al embajador Filmus, de que Malvinas, Antártida e eh, Hoy vamos a mencionar algo respecto también que en un momento hablamos de si la variable del Papa influye o no en la discusión de soberanía. Hoy 8 de mayo es el de Luján y casi es un símbolo. Y un guiño hacia la cuestión Malvinas, eh, se subieron unas fotos eh, de una Malvinas en el conflicto del 82 que estaba en manos de las fuerzas militares británicas, no bueno, las han sido devuelta eh, recién a fines del año pasado. Bien, fue la segunda edición de este ciclo de mi memoria, nos encontramos el viernes que viene a las 18 horas, vamos a seguir hablando de nuestros fundamentos de soberanía, vamos a retomar la discusión de la flora, la fauna, la geografía, para poder de alguna manera continuar con este camino de empoderarnos y seguir difundiendo nuestros argumentos de soberanía para algún día recuperar de forma nuestra, eh, nuestra soberanía a las queridas Islas Marinas. Les mando un abrazo y nos vemos el viernes que viene.